¿Conoces los logros conseguidos en el programa Compromiso de Accesibilidad durante 2012? Si quieres saber más, descarga el PDF de la imagen.